<risa> bueno, miren, vamos a hablar entonces de Kawhi Leonard Que dice que rechaza su opción de jugador de la temporada 2019-2020 con los Raptors Y se va a la agencia libre sin restricciones Esa información la confirma Chris Haynes de Yahoo! Sports Y obviamente yo sé que los Raptors, Riquelme, después de esta eh, historia de, de cuento de hadas con la que terminaron los Raptors y ahorita yo no lo decía de manera jocosa, pero realmente, siendo realistas, no, quizás un 1% de los cronistas pudieron haber vaticinado que los tratos iban a ser campeones. De hecho, para mí, y siempre lo he dicho, eh, desde la serie con Milwaukee y James, para mí era favorito Milwaukee. Y estando en la final, no pensé, al menos yo ¿verdad? de manera particular, pero todo sí, el crédito sí, para eh, este equipo que viene a cambiar abrazo, la historia de la NBA. Y lo de Kawhi fue inmenso este hombre abrazo, eh, fue la pieza clave para que los Raptors hoy sean los okay. campeones. Sin duda, vamos a ver. ¿En cuánto se va a cotizar? Porque yo sé que los fractos no van a dejar ir a la, esa pieza. Bueno, se habla de 190 millones. Hay que dar Es el máximo. Es el super máximo. Y es lo correcto. Es lo correcto que un hombre que viene de ser campeón, que tiene los bonos la que pida, hay que Deje los 21.3 millones que tenía como una opción del jugador Exacto. y se marcha a la agencia libre. Porque es ilógico que él tomara esa opción y que de esa opción... Pudiendo más. Toma una lesión tenga un mal rendimiento, lo que tú quieras. Ahora mismo él está en el tope de su carrera y no hay un momento más, más para ir a la agencia libre. Tienen. es Este el mejor momento. Ah, y obvio yo está. entiendo que los actores le van a buscar lo que él pide, que, que dejar ese hombre. ¿O tú te imaginas que se lo lleven para...? El... No, no es un asunto de que se lo lleven, es una decisión del jugador. Pero el jugador prefiere salirse del contrato de un año y firmar con el mismo equipo de Toronto, porque Toronto tiene el dinero para ofrecer el super máximo, y dentro de las bonificaciones que se le colocan a los jugadores, también serían más flexibles, porque no todo el mundo quiere irse a un equipo claro. donde hay cuatro superestrellas. No es todo es el verdad. mundo que, es, que piensa de esa manera. No estoy descartando que él no lo haga, pero su principal opción ha dicho que es Toronto. Y que si se va a quedar en Toronto, que Carlos de la Cruz, que es un excelente jugador de baloncesto por ahí de la NBA, bueno, porque venga a Toronto. No que él como campeón se vaya se para marcha, claro. Donde está Lebrón, donde esté el otro, donde esté el otro, porque eso porque es lo que Lebrón se... lo quería también. Eso, no, que Lebrón quiera a todo el <risa> a mundo, todo. porque Lebrón quiere ganar obligado, quiere al... y como él estaba solo, no pudo ganar, tiene que buscar a mucha gente. Entonces, al final del camino, Lebrón quiere a todo el mundo. Tú el que esté vivo y me nada de 20, Lebrón lo quiere. Por eso Lebron Qué nunca pensar. ha ganado. Querían el a Thompson máximo. también. Nunca ha ganado el máximo. Porque él siempre ha dejado parte de su salario sacrificándose. Lo uh -huh. yo creo que Porque él quiere gente. Claro. Ah, que no es digno. Para armar el del equipo que tú quieres, <risa> tenemos que. Curry cogió el máximo. Y Durant va buscar el máximo cuando cuando pueda. Los jugadores grandes buscan buscando su cuarto. Y si se acaban los cuartos para los otros ah, se acabaron. Man, man. A tema, no bueno, pero Holford va para la Agencia Libre. Holford también. también lo hizo bien. Sale de un contrato de 30 millones, la gente lo ve Dejando. grande, pero va a coger 3 años o 4 por 60, 80. Al final, 10 menos por año, pero puede conseguir 2 o 3 años más, que cuando tú lo multiplicas son 60 millones más. Claro, no está claro, mal la opción de Al Holford. Claro. Garantizar el resto de su carrera con un buen contrato entre 65 y 80 millones de dólares por 3 o 4 años. Nada más porque es un jugador que le cae bien a todo el mundo. De hecho, ¿usted quiere saber algo? Él es un candidato, si Los Ángeles Lakers de LeBron no encuentran a una superestrella que maneje el balón con facilidad, entonces la opción sería un jugador como Holford, que cuesta menos dinero, no cuesta el máximo, y un jugador como Ricky Rubio, un tipo que pueda manejar el balón de menos nivel, Traer, en vez de un superestrella, traer dos jugadores que puedan hacer el trabajo con, sí, el, se con se los que divide. ya están ahí. Yo creo que sería una muy buena opción para que el Lakers sea competitivo, sobre todo este año que Golden State va a sufrir de dos de sus principales jugadores van a estar lesionados Tendremos prácticamente. ¿Tendremos otro campeón este año? Posiblemente no, Gira. Posiblemente no. Posiblemente Toronto consiga otra pieza. Y se quede y ahí, Posiblemente campeonado. Golden State no juegue la serie regular casi completa con sus dos que le faltan, después entra Thompson, después puede a entrar, no sabemos. Pero cuando entren esa gente, hay que contar con ellos. Exacto. Es sí. Porque el núcleo se va a quedar intacto. Ahora se pone el interrogante está en clasificar a los playoffs. Golden State clasifica ellos sin clasifican. esos dos, aunque sea en octavo. Sin esos dos se va meten, a clasificar. Se meten. Golden State tiene mejor equipo. Mejor equipo que ocho equipos de la NBA sin esos dos jugadores. ¿Qué Curry está ahí? Ahora ya deberán ofrecer un buen dinero a Cousins porque el dinero de la agencia libre no lo van a agotar con los dos estelares que tienen porque van a aguantar un año más por el tema de la lesión. Ellos por obligación van a tener, no es que ellos son agentes libres sin restricciones, ellos tienen un año de contrato todavía que pueden salirse como lo hizo Leonard. Exacto. Entonces, ¿Para dónde van lesionados? Tiene que, quedar ahí. Sí, que quedarse ahí. Yo ejerzo la cláusula de mi contrato por este año donde no voy a jugar, pero tiene que ejercerla eh, para que recuperándose se ganen 30 millones. Es lo que uno entiende. Que por ejemplo, con lo que le pasó a Durán y quizás arriesgándose eh, en un momento en que no estaba en condiciones óptimas, el equipo debe de protegerlo. No, pero claro. el equipo no lo va a proteger en este año. No. Es el jugador que tiene debe una opción... Y para decir, no la tomo la opción de este año. No ¿Quién lo va conviene, a firmar? Eso no, no, no hay Nadie. Entonces él va a decir, yo la ejerzo <ríe> por 30, 27 millones, me quedo aquí. Y después me voy. Y luego, si no me firman por el billete, me voy. Señores, nos vemos mañana. Feliz resto Pero de la esto tarde. 27 lo va Pueblo a Nuevo San